¿Tienes un centro médico y quieres dar a conocer tus servicios a un gran número de clientes potenciales? Seguro que te interesa captar clientes y, sobre todo, aquellos que se encuentren cerca de donde tú estás. Si además tu centro médico está especializado en algún servicio de asistencia específico, como por ejemplo fisioterapia, psicología, nutrición o acupuntura, te interesa atraer a clientes que tengan estas necesidades. Para ello, te damos la posibilidad de anunciarte en las webs que suelen visitar tus clientes potenciales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 algunas ciudades, como por ejemplo Zaragoza, o incluso por código postal específico. En tu caso, si la ciudad en la que se encuentra tu centro médico es pequeña, te interesa abarcar tanto la ciudad donde estás como los barrios y pueblos de alrededor, ya que la idea es captar clientes que vivan cerca de ti. Sin embargo, si tu centro se encuentra en una gran ciudad como Madrid, tendrás que limitarte a códigos postales específicos. Como ejemplo, voy a elegir un código postal de Zaragoza.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 Por otro lado, podemos elegir webs especializadas en el sector del servicio que ofreces. Por ejemplo, si eres un fisioterapeuta, una página de deportistas. Aquí encontrarás a tu público objetivo. Además, disponemos de una lista con dominios de salud. Entramos en el último paso. Aquí puedes añadir los banners. Puedes subir el número de banners que quieras, solo tienes que pinchar en Subir banner. Aquí puedes ver las medidas y los requisitos. Para diseñarlos, lo puedes hacer con cualquier programa de diseño gráfico, como Photoshop.